Hola, espero que te encuentres bien y en el video del día de hoy lo que quiero mostrarte es una tecnología que probablemente tú ya conoces es el Google Cloud Console pero lo interesante del Google Cloud Console es que te da la posibilidad de ejecutar un shell un intérprete de comandos que se ejecuta en una máquina virtual que está corriendo en la nube que está corriendo en la nube de, de Google entonces eh, realmente esa máquina virtual tiene su poder computacional y lo vamos a evidenciar a través de la ejecución de una aplicación que va a correr esta aplicación dos contenedores un contenedor de Drupal y un contenedor de Postgres entonces eh, realmente cuando yo vi el potencial de esta máquina virtual y que uno podría utilizar esta máquina virtual para hacer demostraciones sin tener que uno pagar por una máquina virtual para hacer un demo pues me pareció que es una muy buena oportunidad el conocer y explorar este tipo de tecnología que nos ofrece Google. Bueno, sin más preámbulo espero que este video le resulte de utilidad y que bueno, te animes a explorar y a ver el potencial de este recurso computacional que nos ofrece Google en su nube. Para probar el potencial que ofrece Google eh, con sus herramientas en la nube, vamos a desplegar una aplicación que va a estar constituida por dos contenedores. Esta aplicación que vamos a correr es Drupal, eh, es un gestor de contenido y Drupal va a almacenar su información en una base de datos Postgres. Eh, la ejecución de esta aplicación Drupal con, doc, eh, con Postgres perdón, lo, vamos a lo vamos a hacer a través de la herramienta Docker Compose. Entonces vamos a ver aquí que tenemos un archivo llamado docker-compose-yaml. Eh, voy a tratar de explicar a grandes rasgos en qué consiste este archivo. Este archivo está constituido por dos servicios fundamentalmente, el servicio Drupal y el servicio DB. Eh, el servicio Drupal entonces va a utilizar eh, la imagen de Drupal y va a estar escuchando por el puerto 8080 de otro lado eh, vamos a tener otro servicio, es eh, el servicio de Postgres que va a estar corriendo en su versión 11 este va a tener una eh, base de datos Drupal que tiene un usuario, esta base de datos Postgres que es User y tiene como Password Pass entonces lo que vamos a hacer es correr este entorno eh, de Docker Compose o esta aplicación eh, que utiliza Docker Compose pero lo vamos a correr en la nube de Google Cloud. Entonces, vamos a buscar inicialmente, vamos a buscar aquí decir Google Cloud Console. Eh, aquí la idea es que nosotros ya tengamos una cuenta en, en Google. En este caso, esta es mi cuenta personal. Voy a dar clic sobre este enlace, que es, eh, digamos, la primera respuesta a mi búsqueda Google Cloud Console. una vez estamos en esta interfase vamos a ingresar a este enlace que dice console y una vez ya carga eh, esta, eh, esta interfase de la consola vamos a dar clic aquí donde dice activate cloud shell entonces damos clic ahí y en la parte inferior se nos va a aprovisionar una máquina virtual y esa máquina virtual la vamos a poder acceder a través de eh, un shell de un intérprete de comandos, observemos ahí que ya está disponible vamos a, a, a agrandar un poco esta, esta pantalla, vamos a dar un ls, vamos a ver que esto es la información que aparece ahí, eh, lamento si está muy pequeño, solamente aparece un archivo que dice readme-cloudshell.txt Voy a abrir acá nuevamente mi terminal. Vamos a marcar este archivo. Este archivo lo voy a estar compartiendo en la descripción de este video. Vamos a decir aquí copiar. Y nos vamos a ubicar nuevamente en la interfaz del de Google Cloud Console. Y vamos a darle PI Docker compose YAML vamos a darle a insertar y vamos a pegar entonces está bastante desordenado voy a encargarme de que esto quede un poco más ordenado perfecto ya tenemos nuestro docker compose YAML este docker Compose YAML entonces está constituido por unos, un par de servicios el servicio vamos aquí a colocar una numeración para que sea más fácil ubicarnos están definidos servicios y volúmenes eh, la, el bloque de servicios está de la línea 3 a la línea 19 y los volúmenes están definidos de la línea 21 a la línea 25 eh, en la línea número 4 estamos definiendo nuestro servicio Drupal que va a usar la imagen oficial de Drupal y lo que queremos es que el puerto 80 por el cual regularmente Drupal está exponiendo su funcionalidad o su interfaz la vamos a asociar con el puerto 8080 de esta máquina virtual que está corriendo en la nube. Eh, esta, esta imagen de Drupal va a tener asociado unos volúmenes que son los que están descritos en la parte inferior y ahí termina nuestra definición del servicio Drupal. Luego tenemos otro servicio que es el servicio de base de datos que tiene una imagen que va a utilizar la imagen oficial de Postgres, la versión 11 y va a tener unas variables de ambiente que son eh, el nombre de la base de datos que es Drupal, el nombre del usuario que es User y el password que va a ser Pass. Entonces le damos eh, salir guardando de nuestro editor BI. Y una vez ya tenemos esto operando, le vamos a dar docker-compose-up. Este es el comando con el cual levantamos eh, nuestro entorno de docker-compose. Aquí observemos que eh, nuestra, eh, nuestro ambiente, nuestra máquina virtual en Google está haciendo las descargas de las imágenes de Drupal. Eh, posteriormente hará la descarga de Postgres, que es lo que está sucediendo en este momento... Y ya muy rápidamente vamos a tener disponible nuestra interfaz de Drupal eh, operando. Observen ahí que ya está haciendo los últimos eh, puntos, los últimos retoques. Y ya en principio tenemos nuestro, eh, nuestro Drupal funcionando en Internet, en una, in, en una máquina virtual eh, ofrecida por la infraestructura de Google. Entonces vamos a ingresar aquí donde dice Web Preview vamos a dar clic acá, él nos va a decir si queremos ver esto sobre el puerto 8080, le decimos que eh, clic, o sea, aceptamos que ese es el puerto por defecto y aquí vamos a ver el preview de nuestra, nuestro despliegue de Drupal. Aquí ya observamos que Drupal está operando como lo habíamos deseado, vamos a decirle aquí Save and Continue, Vamos a, vamos a usar la parte estándar de Drupal, le vamos a dar nuevamente save and continue. Y vamos a utilizar, vamos a seleccionar aquí la base de datos PostgreSQL. Eh, nuestra base de datos dijimos que era DB. Venga, yo reviso nuevamente porque se me está olvidando. Nuestra base de datos, perdón, se llama Drupal, el usuario es User y el password es PassWD. Estaba diciendo mentiras. Entonces la base de datos es Drupal, nuestro User es User y nuestra, nuestro password es pass. Tenemos que indicarle adicionalmente dónde nos vamos a conectar, es decir, dónde está nuestra base de datos. Observemos que aquí estamos interactuando con nuestro contenedor de Drupal, con nuestra interfaz, con, tu, con nuestro gestor de contenido, pero nuestro gestor de contenido va a interactuar con una máquina que tiene la base de datos de Postgres. Esa base de datos o esa máquina va a ser DB. Ahora ustedes preguntarán de dónde sale ese DB. Entonces veamos aquí. Eh, cuando yo corro mis contenedores con Docker Compose, los contenedores que están corriendo estos diferentes servicios eh, tienen un nombre, es decir, como si estos contenedores tuvieran un nombre de máquina. Donde está corriendo Drupal se llama Drupal, por, este, por esto que estamos viendo acá. Voy a editarlo nuevamente, voy a mostrarles aquí. Entonces, esta... Este servicio Drupal se llama Drupal porque le coloqué como etiqueta al servicio Drupal y el que está corriendo Postgres no se llama Postgres, se llama DB, porque el servicio es DB. Entonces, en este caso, Drupal se va a conectar a una máquina llamada DB y por eso en esta parte coloco, por eso en esta parte coloco DB. Una vez tenemos esto listo, le damos Save and Continue. Nos pregunta si queremos salvar. Yo le digo que no quiero salvar. Y observen que aquí ya estamos llevando a cabo el proceso de instalación. Es decir que miren el poder que nos ofrece Google cuando nos da una máquina virtual que es capaz de correr una aplicación basada en, en contenedores utilizando la herramienta Docker Compose. Vamos a colocar aquí mi Drupal vamos a colocar acá una, un correo electrónico que vamos a llamarlo eh, admin vamos a poner acá arroba midrupal.org vamos aquí a definir un admin vamos acá a colocar admin, admin eh, admin, admin eh, nuestro país por defecto pues vamos a colocar aquí Colombia y ya entonces esto es el último paso para ya tener nuestro entorno eh, de Drupal operando y con una base de datos de Postgres. Entonces miren lo sencillo que es utilizar infraestructura en la nube, una máquina virtual ofrecida por Google y ahí hacer nuestras pruebas. Aquí podemos correr cualquier tipo de aplicación, en este caso una aplicación basada en contenedores. Entonces pues ya aquí terminé voy a, a salirme, como, voy a dejar esto limpio eh, la forma como nos salimos de acá de una ejecución con Docker Compose es dándole control C y le vamos a dar Docker Compose eh, down, aquí vamos a limpiar todo pues digamos que lo hago yo por, eh, cómo decirlo como por no dejar sucio el sistema, pero esto no es obligatorio eh, hacer esta limpieza. Aquí lo que estoy diciéndole al Docker Compose es que por favor baje todos los servicios que estén corriendo. Cuando yo le he dado control C efectivamente se borró. Eh, luego le estoy diciendo RMI creo que vale all o local. Eh, voy a borrar todas las imágenes que se crearon en este despliegue y también todos los volúmenes, ese "-v", hace referencia a todos los volúmenes. Entonces ahí estoy haciendo el borrado de todas las imágenes que se levantaron con el Docker Compose y también de todos los volúmenes asociados a esta ejecución. Bueno, esa fue la demostración de la infraestructura computacional que nos ofrece Google a través de su nube pública. Espero que tú puedas repetir los pasos que yo hice eh, en este video. Si tienes alguna duda, por favor, colócalo en los comentarios. Y bueno, y si hay algo dentro del video que no te quedó claro, te parece confuso y quisieras conocer un poco más al respecto, por favor, déjamelo saber. Y bueno, trataré de hacer un video eh, referente a tu inquietud. Espero que haya sido de interés, divertido y que les dé esa posibilidad de explorar y conocer un poco más del potencial de estos recursos en la nube que ofrece libremente Google. Hasta una próxima. Chao.